Hola, buenos días, buenas tardes Soy César Espinallín, Coach y formador de Evolución Community Y festejamos ocho años desde el origen que dio nuestro CEO y mentor Rafael Hernández González ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento y satisfecho de pertenecer a esta gran comunidad Que además eh, es pura vocación por la que estamos todos aquí Es decir todos los recursos, herramientas, formaciones, servicios son gratuitos. Puedes desarrollar tu propia comunidad dentro de Evolución Community y además puedes aprovecharte de dar tanto información como formación en el tema o en el área que te apasione. Solo tienes que hablar con Rafael González y él te va a ayudar para ser también formador de esta maravillosa comunidad, o prácticamente podríamos decir ya movimiento. Es más, te invito para esta misma tarde o noche, dependiendo de donde estés, aquí en, en España será a las 10 de la noche, a una formación de identidad blockchain, que ahora es tan importante y lo va a seguir siendo durante muchísimo tiempo. Te aseguro que va a ser muy interesante. Te voy a facilitar el enlace abajo para que te puedas unir también de forma gratuita. La experiencia que solemos tener, por lo menos yo desde mi punto de vista vivencial, totalmente vivencial, es muy enriquecedora. Porque aprendemos todos, damos todos, recibimos todos. Y es eh, satisfactorio o no, es eh, sentirte pleno y sentirte feliz de poder llevar tu vocación a, a muchísimas personas, a comunicarlo a muchísimas personas, a hacerlo llegar y a recibir un feedback importante y positivo. A la par, que si tú además también pues eh, haces eh, de boca a boca con esta comunidad, pues también te puedes llevar importantes y curiosas recompensas. Pero vamos, de todas formas eso es casi, entre comillas, lo de menos, porque lo que nos interesa a todos es crecer, es diversificar, que sea un poco el esquema y un poco el origen de Evolution Community. Te repito, únete, es gratis y sacarás mucho partido. Un abrazo. Hasta la siguiente.